Comenzó la recta final de la campaña de junta de firmas contra la ley de urgente consideración en Uruguay. Esta ley que impulsa, que impulsa el gobierno de la calle POU, que recorta derechos en salud, vivienda, educación, trabajo, distintos ítems que son rechazados desde los sectores eh, populares. Una campaña que también se desarrolla en Argentina y para hablar un poco de esto estamos con Andrés Sardela, dirigente del Frente Amplio, integrante del Plenario eh, nacional y bueno, representante de los comités partidarios en la región 1 que abarca Argentina, Argentina Paraguay y Brasil. y Brasil. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, arranquemos para dar a conocer, para quienes se esté acercando al tema y para los que pueden participar, inclusive de la Junta de Firmas aquí en nuestro país, contando de qué se trata un poco esta ley y en qué marco se da eh, la resistencia y el rechazo a, a, esta, a esta norma. Sí, es, es un paquete de leyes que mandó al Parlamento el Gobierno Nacional, eh, sin haberlo anunciado antes, en la campaña, antes que fuera gobierno, eh, sino que bueno, lo que dijo la campaña fue todo al revés de lo que manda ahora con en el paquete de leyes, son como 500 este, leyes juntas, en la cual eh, 135 artículos, digo, como, como 500 artículos, mm. en el cual nos oponemos a los principales este, 135 artículos que son de quita de derecho hacia el pueblo en general, hacia los trabajadores. Uh -huh. Pero también hay que ver que se da en, en, eh, se plantea la juntada de firma porque en el Uruguay hay un artículo de la Constitución que, se, que juntando eh, un tercio de, de lo que es este, el pladón electoral uh -huh. se puede llamar a plebiscito cualquier ley. Uh -huh. Y se tiene que llamar a plebiscito y bueno, y, y se tiene que plebiscitar si el pueblo está de acuerdo o no con esa ley, uh -huh. si no se rechaza. Y entendemos que se da una situación muy difícil en Uruguay. Primero porque este paquete de leyes va intrínseco ahí lo que es el, el proyecto de país, este, de gobierno de la calle Pou, eh, del nuevo esquema neoliberal del Uruguay que se quiere aplicar a través de esas leyes. Y para eso, este bueno, se necesita eh, es, ese marco legal para, para aplicarlo en lo económico, pero todo un componente de quitas de derecho, por ejemplo, lo que es la, la libertad sindical, lo que son las libertades individuales, eh, hacer un control hacia la población y aplicar ese modelo de saqueo de, de, de, digamos de, de acumulación de riqueza para unos pocos uh -huh. también hay que entender que se da también en este, el marco de, de una situación que ya el gobierno empezó a aplicar políticas que ya lleva al, al pueblo a, a un enorme retroceso de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio porque ya produjo 100.000 mil, mil pobres nuevos en el Uruguay uh -huh. y el, el reflorecer de las ollas populares este... Y se dan en ese marco también el marco también de pandemia. Por lo tanto, es una situación muy difícil. Pero bueno, también el movimiento obrero ha hecho grandes gestas en la historia del Uruguay, eh, como fue la resistencia a la dictadura, como fue la huelga general de 73, etcétera. Y hoy, junto con, con otras organizaciones sociales, como son la, el movimiento cooperativo, el fútbol, los estudiantes, los movimientos sociales que han nacido en todas estas épocas, como la de la del feminismo, etcétera, uh -huh. este, se han planteado derogar esta, esta ley y la juntada de firma, que no es fácil justamente por el marco de pandemia que se vive, claro. y porque además hay, hay un, ya hay un esquema represivo desde ahora y de control para que no se lleve a cargo esa junta de firma. Uh -huh. Pero igual, de todas maneras, con mucha expectativa de llegar al número necesario, que es, según lo que vos explicabas, un porcentaje del padrón, que en este caso representa 675 mil firmas, ya se superaron las 570 mil, faltan 130.000, pero faltan pocos días también, la expectativa igual, de todas maneras, es alta. La expectativa es alta porque en estos días, eh, sin duda, que se ha salido con todo y se va a seguir saliendo, se va a dejar todo el, el alma en la cancha, como decimos, y, y pensamos que vamos a llegar. Uh -huh. Pensamos que a esta gente estamos acostumbrados y vamos a llegar. Y estamos eh, en, en el Uruguay, en el caso del Uruguay, todos los sindicatos, este, eh, toda la organización social en todos lados, poniendo mesa, poniendo mesa en, la, en las avenidas. Hay pueblos incluso del interior, en muchos lugares, bueno, que, que ponen la mesa en una plaza y va la policía a debe intimidad, claro, a pedir claro. los documentos. Este, en, en todos lados pasa eso. Y bueno, quieren de alguna manera asustar, no solamente a lo que están juntando firmas, sino a la, a, la, a, la, a, la, a la parte del pueblo que no vaya a firmar. Uh -huh. Sin embargo, este, eh, es enorme igual eh, el resultado que se ha tenido en poco tiempo de juntar esta cantidad de firmas. Uh -huh. Es enorme el gran trabajo militante que se ha hecho del, del, del movimiento popular y, y, y el Frente amplio también, ¿no? Uh -huh. En Argentina también se desarrolla esta campaña, hay distintas organizaciones, sindicatos centrales que están participando, apoyando, además, por supuesto, de los comités partidarios del Frente Amplio y la oposición en Uruguay. ¿Qué balance hacen de lo que fue hasta acá la Junta de Firmas en este país? No, Primero el agradecimiento y siempre la solidaridad de, en este caso de las tres entradas sindicales, uh -huh. de, de, las, de las tres ETA y sectores de, de la CGT. Sin duda que va, va este, en esta lucha mancomunada, lo jugamos como siempre un destino en común este, para la clase trabajadora de los, de los países y para el pueblo en general, para la capa media, para los sectores más, más empobrecidos también. Y por eso ya nuestro agradecimiento que le han brindado todo el apoyo desde el primer momento, sin dudarlo, y ha sido para nosotros muy importante eh, acá en principio le habíamos propuesto 4.000 firmas. No sé cómo andaremos, si hemos llegado, pues se han mandado por distintas vías. Todavía no tenemos. Presidente, claro. fin de semana vamos a tener un panorama de cuánto se han mandado, pues se uh -huh. han mandado a través del Frente Amplio, a través de la, los partidos políticos del Frente Amplio, a través del y de los movimientos sociales y del cnt claro. claro. y de la Comisión Pro Referéndum. Pero eh, se está dejando todo, se ha ido por todos los padrones que tenemos en, en todas las provincias. En la, en la Provincia de Buenos Aires, en el Colurbano, en Capital, en distintos lugares, en distintos parques, en Parque Centenario, en el Parque Lesama, eh, en, en locales partidarios, en distintos lugares. Uh -huh. Por lo tanto, este y, incluso en otras provincias, como la provincia de Entre Ríos, como la provincia de Santa Fe, algunos otros lugares de distintos puntos de la Argentina, que se, se mandan las boletas, se las imprimen y, y la mandan por correo. claro Se está haciendo... Todo desde el punto de vista de la militancia para tratar de poder llegar. También teniendo en cuenta que pasa como en Uruguay, la todos pandemia. los controles, la pandemia, Exacto. que eso lo ha jugado muchísimo en contra. Pero bueno, hasta el último minuto vamos a, vamos a seguir. Yo firmo contra, el, yo firmo contra la LUC en Argentina, arroba gmail.com. Igual para quienes estén viendo esta entrevista, lo dejamos en la descripción de la nota. Vos decías el marco de pandemia complejiza todo. Aclaramos, si no existiera este contexto de cuidado sanitario, las mesas estarían en todas las plazas, rellenas de gente en los lugares... Eh, públicos y en, y en los eventos sociales también, cosa que en este momento no se puede hacer. Pero eh, eh, más allá de lo que es esta, esta ley, vos decías, no fue anunciada en la campaña por el, por el actual presidente, pero finalmente se convirtió en un caballito de batalla del gobierno de, de la calle Pou, eh, actualmente es también la, la, la principal lucha que está dando la oposición en los sectores sociales. ¿En qué contexto general se da todo esto en Uruguay? Sí, primero se da este... Eh, en un contexto de que, de que ellos agarraron un país eh, mucho mejor, en el caso de la pandemia, el, el Frente había hecho un sistema integrado de salud, donde en el, en el caso de la salud, eh, primero también hay que tener en cuenta que cuando el Frente eh, llega al gobierno, eh, el mismo esquema neoliberal que, que gobierna ahora había dejado un millón de pobres y cientos mil indigentes. Eso produjo, pues sabemos que produce un genocidio social, uh -huh. porque produce marginalidad produce este, un desastre humano que es muy difícil de levantarlo uh -huh. y al frente encontró ese panorama no existía ministerio de desarrollo social eh, y bueno dejó un sistema de salud de verdad muy bueno Encontró en primera, la primera etapa de pandemia, este, muy buen sistema de salud, pero ya después eso se fue agotando porque si no tenés, si no tomás medidas de restricción, sin priorizar la economía antes de ante la salud, sin priorizar estas cosas, está, está claro que va, y si priorizar las clases presenciales, etcétera, etcétera, va a tener este, estos problemas. Uh -huh. Y en este marco es que sin duda que eso traía este proyecto para aplicarlo, que tiene que ver con un proyecto del de neoliberalismo ya continental. Con esos nuevos conceptos. Este, que se ha aplicado en todos los países que, que es lo mismo para todos lados en, eso, en, en ese esquema de, de, de, de demonizar a, a los sectores de izquierda y progresista eh, demonizarlo con Venezuela, con, con Cuba, etc. Uh -huh. pero también este, cuando se preocupa por, por el ser humano que ellos dejaron a la miseria, dejaron la ver del camino y el frente empezó a, a levantarlo con, en distintas medidas igual que acá dice que, que, que mantienen vago o, y un montón de cuestiones de esa esos conceptos que a veces penetran por la misma política y, y estrategia comunicacional que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso ante la realidad, sin duda que después se cae de a pedazo, porque hoy la gente tiene que comer todos los días, tiene que vivir todos los días, y cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas a cualquiera de ocupados, es una tragedia personal y familiar, y ya se va formando una una una, también este, una tragedia social. Uh -huh. Por lo tanto, eh, sin duda que en poco tiempo, que ya te dije, produjo 100.000 100 pobres nuevos, claro. Eh, se va, si, si se sigue explicando y profundizando eh, este esquema de gobierno, este proyecto de país, va a dejar no solamente a la clase obrera y al pueblo, sino muchos sectores de la capa media y media alta muy mal, y se van a beneficiar los sectores agroexportadores, los sectores este, más concentrados en el capital financiero, etcétera como, como pasa a esa roja oligárquica de minoría que... Que se favorece con el empobrecimiento de la mayoría. ¿no? Uh -huh. Vivís acá en Argentina hace varios años. ¿Has sí. visto algo de esto en el último periodo presidencial? Sí, sí, sí, sí. Lo vimos, lo vemos acá en. Y bueno, pasa lo mismo. Eh, allá también, allá. El, el, porque yo, viaj, viaj, por el tema de político, viajaba muchísimo, viajaba toda la semana. Claro. Pero también lo vimos en el esquema anterior neoliberal, que dejaron los partidos tradicionales del Uruguay después de la dictadura. Uh -huh. Este También el tema de, de la gente durmiendo en la calle, como acá, comiendo en las ollas populares mendigando todos los días, como pasa acá, burgando en los tachos de basura. Eh, sin duda, por eso planteamos que es un, una tragedia y es un genocidio social, uh -huh. a lo que lleva este, la medida de esta política de, de quien los gobierna. Uh -huh. Por último, dos cosas. Eh, reiteramos el llamado a quienes no hayan participado, ¿no? a acercarse y todavía colaborar. Ahí en, es, en, ese, en esa... Eh, en ese espacio que mandaste están sí. todas las direcciones uh -huh. la página es yofirmo.uy eh, www.yofirmo.uy ah, ahí se puede participar y sí, para cerrar eh, ahora este fin de semana se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado en Uruguay, también celebran la resistencia a todo lo que fue la dictadura Sí, sin duda que fue el golpe de estado en Uruguay también parte de la estrategia regional de, del imperio y y subrayado para aplicar aquello, aquello este, que salió de la usina de la Escuela de Chicago, ¿no? este, de Milton Freeman, el neoliberalismo. Uh -huh. Tan como primer este, prueba de ensayo que tuvo en la Universidad Católica de Chile, donde ahí se formaron los Chicago Boys. En Uruguay, este, valentina Arizmendi y Baby Llega fueron grandes alumnos de eso. Pero sin duda que eso fue el corolario de lo que fue, primero eh, en el 59, con el, el gobierno de Benito Nardone el Uruguay este, firma la primera canta de intención con el Fondo Monetario Internacional y pierde la, la independencia económica, y sin duda que ahí viene una gran crisis también para la capa media, porque a través del, de la División Internacional del Trabajo, eh, en vez de ser un, un, un país productivo como había con frigorífico y, y con otras industrias que se habían desarrollado, empezó a ser una plaza más financiera, y, y eso también produjo, este, empezó a producir enormes problemas sociales, que generó con toda una resistencia, con también... Este, la unificación de aquellas tres centrales que eran anarquistas, socialistas y comunistas en una central única como el PICNT uh -huh. aquel Congreso del Pueblo en los años 60 con todas las organizaciones sociales y, y también este, la formación del Movimiento de liberación Nacional de Tupamaro entre otros movimientos armados en el Uruguay que se fue dando tuvo una resistencia que después se profundizó con el gobierno de Pacheco ya eh, más este, sofisticado porque se suspendían con las medidas prontas de seguridad se suspendían las la garantías individuales para aplicar ese mismo modelo, la represión para aplicar ese modelo neoliberal, un cambio en la estrategia social, cultural del país. Y ya con todo eso, con el avance de las fuerzas populares, como en toda América Latina, y en el marco de, de lo que fue el gobierno de Chile, de lo que fue la Revolución Cubana, se dio también el golpe de Estado en el Uruguay para de alguna manera parar este, las fuerzas populares que venían en ascenso. Y también este, ya desde antes, la CNT en ese momento había, en su, en su Congreso, había decidido eh, que ante cualquier golpe de Estado iba a haber huelga general y fue lo primero que se hizo, huelga general con ocupación por, por 15 días, la roca de huelga general que terminó, terminó con el 9 de julio, con aquella enorme movilización, con las detenciones de Sereni y de otros dirigentes del Frente uh -huh. Amplio, este, y bueno, después se vino toda la noche negra de la dictadura, eh, la noche terrorífica como pasó acá, con desaparición en Uruguay, en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, eh, y la resistencia incluso en época de dictadura, ¿no? en la clandestinidad, desde la cárcel, desde el exilio, hasta que eh, le ganamos el plebiscito del 80, que igual que en Chile querían perpetrarse la dictadura haciendo un cambio de la constitución, y le ganamos por más el 60%, fue aquel 30 de noviembre del 80, fue gran resistencia en la clandestinidad de lo, del movimiento obrero, de, de toda la fábrica, obra de construcción, etc., y del movimiento popular en general. Y después fue todo un avance ya más este, de confrontativo con la dictadura y también más represión. Con el último desaparecido fue Vladimir Rolíque en el cuartel de Fredivento uh -huh. en el año 84. Así que bueno, toda esa, esa gran resistencia nosotros la conmemoramos como una gran lucha del pueblo, de ocupaciones de fábrica. Hay muchísimas fotos en todos lados del apagón, por primera vez en la historia de, de la chimenea de Cap, que dejó funcionar la petrolera del Uruguay, la refinería de petróleo. Eh, fue una cosa heroica que siempre la vamos a llevar en la memoria. Si bien el contexto es totalmente distinto, eh, me imagino que en ese referéndum de, de 1980 y en esa lucha que vos describiste y sintetizaste históricamente, también hay un espíritu de esta resistencia que están dando ahora contra, contra la ley con la Junta de Firmas. Sí, sin duda. Ese es nuestro legado. Así como para todo el uruguayo, el, el legado que tenemos es el legado artiguista de la patria grande, de la lucha emancipadora, etcétera, etcétera. Este, este legado de la heroica clase obrera de Uruguay, sin duda, que lo impida a seguir hasta el último momento, porque ahí también lo jugamos el futuro cercano y, y lejano este, de, de aplicarse este, este, esta, eh, esta, este paquete de leyes, ¿no? La ley de urgente consideración es un quite de derecho, es este, eh, la represión, es el, el achicamiento eh, en el sentido del salario, mandar, ya mandaron muchísima gente al seguro de paro uh -huh. y otra que no se quieren ni para no perder los trabajos pero también un achicamiento del salario, toda una tragedia social que se va a venir y seguramente grandes luchas populares también eh, por eso. Así que bueno, en esto lo va la vida en el corto y largo plazo. Y ya el agradecimiento, la fuerza sindicales del Uruguay, de Argentina y populares que siempre les han dado una mano uh -huh. para las campañas electorales y para estos momentos difíciles. Andrés, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra con, con, con la Junta de Firmas y la campaña hasta el último día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los uruguayos y uruguayos que, que no han firmado. Les pedimos que este, este sábado también a partir de las 14 vamos a estar en el y Ortiz 277 y en el Parque Centenario y en otras plazas. Así que les pedimos a todos que se comuniquen por el portal que dio el compañero y, y hasta el último a firmar para derogar la ley urgente de consideración. Muchas gracias. Gracias.